Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de y esta es la segunda unidad del curso gratuito de Community Manager a través del que quiero enseñarte cómo montar tu propio negocio digital como Community Manager desde cero con una inversión de cero euros. Así es como yo lo he hecho y quiero que tú también lo logres y por eso he creado este curso gratuito para ti. En esta segunda unidad lo que vamos a ver es cómo trabaja el Community Manager, cuál es esa visión estratégica que tiene el Community Manager de las redes sociales, cuáles son las redes sociales imprescindibles que tenemos que saber gestionar como community manager y por último con qué frecuencia tenemos que publicar en las redes sociales de nuestros clientes porque esta es una pregunta que seguro que te van a hacer tus clientes en cuanto tú les presentes una propuesta y tienes que saber cómo eh, analizar esto y cómo responder a este interrogante por eso todo eso lo vamos a ver en este vídeo pero antes de empezar te invito a que vayas aquí arriba que te voy a dejar la etiquetita con el vídeo de la primera unidad porque es importante que sigas todo el paso a paso de este curso y no olvides suscríbete a mi canal porque todos los martes subo un nuevo vídeo de este curso así que no quiero que te lo pierdas me encantará tenerte dentro de mi canal youtube ahora sí dicho esto comencemos con esta segunda unidad como te decía anteriormente, en esta unidad lo que vamos a ver es cómo trabaja el Community Manager, cuál es esa visión estratégica que tiene de las redes sociales, cuáles son las redes sociales imprescindibles que tenemos que saber gestionar como Community Manager y por último, con qué frecuencia vamos a publicar y en qué nos vamos a basar para establecer esa frecuencia de publicación en las redes sociales de un cliente o bien para presentarle una propuesta de nuestro trabajo vamos a empezar por el inicio cuál es esa visión que tiene el community manager de las redes sociales evidentemente como profesionales de marketing tenemos que tener una visión totalmente estratégica no estamos improvisando estamos utilizando las redes sociales como una herramienta de venta una herramienta para generar comunidad para afianzar nuestra marca para tener una presencia digital totalmente optimizada para acercarnos a nuestros clientes, para ayudarlos, para aportarles valor, para establecer un servicio de atención al cliente, quizás en el caso de algunas marcas y por lo tanto, todo lo que realicemos en redes sociales tiene que tener detrás un porqué, una estrategia. ¿En qué se basa esta estrategia? En los objetivos que tenga cada marca. Evidentemente cada una de las marcas o cada empresa tendrá unos objetivos en, en concreto que quiera cumplir y por lo tanto tú como community manager tendrás que desarrollar una estrategia, un plan de social media ajustado a los objetivos que tenga esa marca en concreto, por lo tanto, cada una de las publicaciones tiene que cumplir con esos objetivos, tiene que acercarnos en realidad a cumplir todo aquello por lo que estamos trabajando. Es decir, un community manager no va publicando contenido, incluso aunque sea contenido de valor, porque sí, si sí ese contenido no está enlazado dentro de una estrategia. No estamos utilizando las redes sociales a nivel usuario para compartir eh, publicaciones, fotos y demás, sino que lo estamos haciendo como profesionales del sector del marketing y por lo tanto todo el trabajo que realizamos es pura y exclusivamente estratégico esto es lo que tenemos que dejar bien en claro a nuestros clientes que a la hora de publicar contenido lo estamos haciendo de forma estratégica que dentro de esa publicación hay un paso a paso a seguir que esa publicación se está presentando en un momento en concreto por un determinado motivo porque esa publicación o esas publicaciones nos van a acercar a cumplir con determinadas cuestiones que nos hemos planteado conseguir dentro de nuestro trabajo. Por eso también es importante que siempre le dejemos bien en claro a nuestros clientes como community manager que somos nosotros quienes nos encargamos de publicar el contenido, de darle movimiento a ese contenido, de hacer ese crecimiento de, com de comunidad y que es fundamental que ellos entiendan que como estamos nosotros como encargados de esas redes sociales, no improvisen publicando contenidos de forma eh, aleatoria porque están perjudicando, digamos, a esta estrategia que estamos llevando a cabo, ¿sí? Eso es muy importante. Segundo lugar, ¿cuáles son las redes sociales que yo considero que son imprescindibles saber gestionar como community manager? Evidentemente, más adelante hablaremos de la especialización y Habrá determinadas redes sociales que tengas que saber gestionar si vas a dedicarte a un sector en concreto. Pero hay redes sociales que son imprescindibles a mi entender, que todos los community managers tenemos que saber gestionar. Una de ellas es Facebook, la otra es Instagram, la otra de ellas es LinkedIn y la otra de ellas es YouTube. Luego podremos adicionar evidentemente más redes sociales como podría ser por ejemplo Twitter, dependiendo de, qué, eh, de a qué sector te estés dedicando, a qué clientes estés llegando. Otra de las redes sociales que puede interesarte trabajar como community manager puede ser Pinterest, si quieres ayudar a que todos tus clientes tengan más tráfico a su web, ya que es una red social que funciona muy bien para llegar tráfico a las páginas web. Otra red social que ahora está en auge totalmente es TikTok y también puede interesarte ayudar a tus clientes a gestionar sus redes, sus redes en TikTok. Entonces, evidentemente, como te dije, para mí las imprescindibles son Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Esas son las redes sociales que generalmente todos nuestros clientes tienen, todos nuestros clientes necesitan trabajar. Ahora, a la hora de analizar y de gestionar unas redes sociales de un cliente tenemos que saber qué le estamos ofreciendo y por qué vamos a estar presentes dentro de esas redes sociales, a mí por ejemplo no me vale que un cliente me diga gestióname todas las redes sociales en todos los perfiles que tengo abiertos, sino que yo trato de asesorarlo y de decirle sinceramente para ti esta red social no tiene ningún sentido y voy a cobrarte por un trabajo que no vas a poder monetizar, pero bueno esto es algo que me gusta hacer a mí, hay casos en los que yo sé que hay una red social en concreto que no va a funcionar para un cliente y se lo indico, pero el cliente de de todas formas le interesa seguir teniendo presencia, no quiere cerrar esa red social. Con muchos clientes me pasa esto con el tema de Twitter que en su momento funcionaba muy bien para muchos sectores y hoy en día solo funciona para sectores concretos, sectores que tienen que ver más con la actualidad, el día a día, el sector editorial, las noticias de último, de último momento. Para el marketing en algunos casos también sigue, sigue funcionando, sin embargo no es una red que le podamos sacar mucho potencial o que se pueda monetizar, de eh, salvo que estemos haciendo un trabajo constante. Tenemos que... Invertir mucho tiempo, publicar muchísimos tweets, Por lo tanto, evidentemente eso hace que nuestro trabajo como community manager se cotice mucho más. Esto puede ser muy bueno para, para nosotros, pero también tenemos que ver con a qué cliente estamos llegando. Si estamos llegando a un emprendedor, por ejemplo, una persona que está iniciando su negocio y necesita monetizar esas redes sociales, nosotros como community manager podemos asesorar al cliente y decirle, mira, en tu caso yo optaría por trabajar tu marca personal en LinkedIn, por eh, gestionar tu cuenta de Instagram y tener un contenido de valor muy atractivo para atraer personas porque ahí está tu público objetivo. Por lo tanto, la visión del Community Manager, ¿cuál es? La de saber cuál es el público objetivo, la de indagar, la de investigar cuál es el público objetivo de cada marca con la que va a trabajar para analizar en qué redes sociales es necesario que ese cliente esté. Del mismo modo, como yo te he comentado que le digo a mis clientes en esta red social no te conviene estar y luego ellos evidentemente toman una decisión, también lo hago si es al contrario. Si el cliente, por ejemplo, viene y me dice, bueno, yo solamente quiero estar en eh, instagram y yo sé que esa red social no la va a poder monetizar evidentemente le digo a mi cliente que no tiene sentido invertir tiempo a mi entender a, desde mi visión como profesional tiempo y dinero en una red social que no está su cliente su cliente ideal aún siendo la red social de moda por lo tanto esa es nuestra visión como Community Manager. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso es lo que nosotros tenemos que comprender, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar para poder asesorar a nuestros clientes. Tenemos que tener bien en cuenta cuáles son los públicos que vamos a encontrar en cada una de las redes sociales. Sabemos que en Instagram antes teníamos un público más joven, pero ahora a medida que va pasando el tiempo y que la red social va eh, teniendo más años, vamos encontrando distintos públicos. Por lo tanto, es necesario que sepamos si, por ejemplo, nuestro cliente es eh, una persona del sector de la estética, si su público va a estar en Instagram. Bueno, en este caso, evidentemente sabemos que sí. Pero si es una persona que es, por ejemplo, vamos a, a decir, un mecánico, también eh, su cliente ideal está en Instagram o quizás está en Facebook. ¿A qué personas llega ese, ese mecánico? Porque no es lo mismo ser eh, un mecánico de eh, coches, eh, vamos a llamarlos eh, normales, un, un coche medio, familiar, etcétera, que ser un mecánico, por ejemplo, de un, eh, una gama alta para un sector en concreto. Como ves, todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque los públicos son tan distintos que va, puede ser y es posible que estén en distintas redes sociales y todo ello nosotros lo tenemos que indagar, tenemos que hablar con el cliente, tenemos que saber bien qué es lo que le vamos a gestionar porque estamos también poniendo en juego a nuestra reputación como profesionales. ¿no? Yo siempre digo que si le gestiono a un cliente una red social que sé que no tiene ningún tipo de sentido también me estoy perjudicando yo como profesional porque no va a ver ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de resultado de mi trabajo y va a pensar que yo estoy realizando mal mi trabajo y en realidad no soy yo sino que es que estoy gestionándole una red social que quizás a él le parece interesante pero que en realidad no tiene ningún sentido realizarlo hacerlo así entonces la visión del community manager siempre como te dije estratégica para poder eh, asesorar al cliente, indagando siempre en dónde está el cliente ideal de nuestro cliente, de la empresa a la que vamos a gestionar las redes sociales, analizando si nuestro cliente va a poder monetizar esa red social que nos está pidiendo que le gestionemos y sabiendo qué es lo que vamos a hacer en esa red social en concreto. Por otro lado, ¿Cuáles son las redes sociales que podrías gestionar también como community manager si te especializas en un sector? Bueno, pues por ejemplo, tenemos el caso de TripAdvisor. TripAdvisor también es una red social que se puede gestionar, que se debería gestionar, en realidad no que se puede, sino que además se debería gestionar de forma estratégica. Y si tu cliente es del sector gastronómico, puede interesarle que le gestiones esta red social. Hay más redes sociales, así como TripAdvisor, que te la pongo como ejemplo. Hay muchísimas redes sociales para cada sector en concreto. Hay eh, elabogado.com, hay redes sociales para cada uno de los sectores. Entonces, tú, si vas a especializarte en un sector en concreto, también es necesario que conozcas esa red social eh, puntualmente. Eh, por otro lado, también tenemos WhatsApp, WhatsApp que es otra red social que es necesario gestionar. Hoy en día también se están poniendo muy de moda los grupos de Telegram. De hecho, aprovecho para decirte que yo tengo un grupo de Telegram que es el grupo de Telegram de Libre Emprendedores y que te invito a que te suscribas aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace porque siempre hablo sobre marketing en redes sociales comunicación digital emprendimiento ventas compartimos el día a día tenemos ejercicios envío audios con píldoras de contenido así que también te va a servir muchísimo y también tenemos todos los meses masterclasses así que suscríbete también a este únete en realidad a este grupo de telegram porque me encantará tenerte allí como ves tenemos muchísimas redes sociales que podemos sacarle partido como community manager y si realizamos un buen trabajo podemos Darle a nuestros clientes un servicio muy amplio. No te olvides también de Google My Business. Google My Business tiene muchísimo potencial y muchas veces nos olvidamos, pero realmente para todos los negocios locales, todos los negocios físicos, podemos sacarle mucho, mucho partido. Podemos hacer que las personas nos encuentren a la hora de buscar a una persona un servicio concreto o de un producto concreto en un lugar concreto y necesita ser gestionada. No es simplemente crear una ficha y olvidarnos, sino que es necesario darle movimiento a esa red social. Así que todo esto es lo que tú tienes que poder transmitirle a tu cliente. Por último, seguro que a la hora de presentar una propuesta tendrás una duda que será ¿qué frecuencia le tengo que decir a mi cliente que tiene que publicar en las redes sociales? Bueno, volvemos a un poco el principio. Todo esto va a depender de los objetivos que tengamos con esas redes sociales. Sin embargo, yo la frecuencia que siempre recomiendo es hacer tres publicaciones semanales. A mí es una frecuencia que además de que me funciona muy, muy bien, me gusta muchísimo porque tiene entre día y día un espacio para que las personas interactúen con el contenido. No estamos constantemente subiendo y subiendo y subiendo contenido. Muchas veces a mí me llaman clientes que me piden que les haga 5 o 10 publicaciones a la semana y yo trato de asesorarlos y de indicarles que evidentemente a mí me compensaría muchísimo más económicamente porque más, más dinero supone para ellos, pagarme que les realice cinco publicaciones que, que yo les realice tres publicaciones. Pero volvemos a lo mismo. Nuestra ética es la de, como community manager, es la de asesorar y la de realizar un buen trabajo. O al menos esos son los valores que yo quiero que identifiquen a mi marca y seguro que tú también. Por lo tanto tenemos que también asesorar al cliente cuando nos habla de la frecuencia, cuando nos plantea algo que vemos que no lo va a poder monetizar, que no tiene ningún tipo de sentido y que incluso hasta puede perjudicarnos. Cuando yo veo que hay cuentas que aunque me aporten mucho valor, me publican contenido constantemente, yo no llego a interactuar, no llego a consumir ese contenido y me agobio. Por lo tanto, es lo mismo esto lo que les transmito a mis clientes, que creen contenido que en realidad van a delegar en mí, pero bueno, que tengamos una frecuencia de publicación de tres veces a la semana. Incluso en redes sociales puntuales podría ser dos veces a la semana. Menos no. Nunca recomiendo eh, hacer una publicación a la semana o una publicación cada 15 días porque realmente... Dudo que puedan conseguirse los objetivos que se buscan con tan poca frecuencia de publicación. En Instagram recomiendo historias todos los días, mostrar el rostro si es posible, asesorar también al cliente para decirle qué es lo que hay que hacer, colaboraciones, eh, vídeos, historias, mostrar su rostro, mostrar quién es, mostrar sus valores, humanizar la marca. Todo ello es parte de nuestra visión como Community Manager, parte de lo que tenemos que asesorar a nuestros clientes y parte, por supuesto, de nuestro trabajo. Espero que esta segunda unidad te haya gustado mucho. El martes que viene voy a publicar la tercera unidad de este curso gratuito de Community Manager para enseñarte cómo puedes emprender desde cero con una inversión de cero euros. Te aseguro que yo lo he hecho así. No he empezado con las mejores herramientas, sino que he empezado con un móvil muy, muy, muy básico que tenía y con un ordenador que andaba más o menos, la verdad es que era un desastre, pero así pude empezar a captar mis primeros clientes y luego sí invertí ese dinero en mejorar mis herramientas y es lo mismo que quiero que tú hagas, que no te limite el ahora no tener el mejor iPhone, el último Mac, no lo necesitas. Puedes empezar con lo que tienes en tu casa y espero que este curso te sirva para ello. No olvides suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te lleguen los avisos cuando haya un nuevo vídeo por aquí y nos vemos la próxima semana.